Les comparto cómo hacer que nuestras tareas en nuestro Drive sea visto por el profesor compartiendo nuestro enlace. Veamos. Una vez ya tenemos la tarea realizada, sabemos que debemos colocarla en nuestro espacio en la nube. Veamos de qué manera. Abrimos una ventana de Google en la cual podemos acceder a nuestro espacio Drive, mostrado acá, a la derecha en la parte superior. En el mismo, accedemos a la carpeta en la que estamos colocando nuestras evidencias, grupo 15G10. Accedemos a nuestro nombre, grupo 15G10. Y en la misma, ya tenemos organizado por módulos cómo y dónde colocar nuestras evidencias. Abrimos el módulo 1, en el cual podemos buscar el documento donde lo tengamos y colgarlo en la nube. Veamos cómo. Podemos arrastrar la pantalla desde la parte superior. Así podemos ver el documento. Aquí a la izquierda y arrastrarlo, dice diapositiva narrada. Arrastrarlo hacia adentro de nuestro espacio virtual en la nube, copiar, se muestra la flecha que dice subir con el mouse, lo dejamos reposar. Así podemos maximizar y cuando termine de cargar el documento, se visualizará en nuestro espacio virtual. Una vez termina de subir el documento, se muestra en nuestra carpeta, la misma. Podemos brindar el enlace, obtener el enlace para compartir, mostrado en la parte superior, aquí con el mouse. Hacemos clic en compartir y se despliega el menú de opciones para compartir. En la parte de abajo, podemos brindar acceso en calidad de editor. Así el profesor puede descargar el documento y abrirlo en cualquier programa. Se copia el enlace con la cualidad de que el profesor tiene la capacidad de editar el mismo elemento. Copiar enlace. Y este enlace, entonces, se cuelga en nuestra plataforma virtual de aprendizaje. Veamos cómo. Abrimos nuestra plataforma. aula AulaVirtualIEP.edu.do La misma. Accedemos a nuestro curso. Formación en herramientas digitales para la docencia. En el mismo, entonces, colgamos el enlace de nuestra tarea en el espacio en el que corresponde. En este caso, hicimos el ejemplo para la actividad de la sección 1, módulo 1, tarea 1, que es exposición del entorno de Windows y ofimática. En el mismo, al abrirlo, podemos pegar nuestro enlace, y es así como habremos entregado nuestra tarea 1. En el espacio aquí se va a reflejar colocar envío. También esta tarea nos invita a compartir nuestra creación con los demás miembros de nuestro equipo de estudio. En el foro del módulo 1, el mismo se encuentra en la sección 1, en el cual debemos compartir nuestra experiencia. Al hacer clic en el mismo, podemos agregar nuestro comentario y una segunda entrada en añadir nuevo tópico o tema de discusión para colgar nuestro trabajo realizado. Haciendo clic derecho, seleccionamos la opción pegar, y es así como se comparte. Mi experiencia realizando tareas con PowerPoint. Una vez hecho esto, entonces se envía al foro y ya se habrá cumplido con las dos actividades a realizar dentro de esta misma tarea.